Estos tiempos hostiles, miles de misiles, con sí si miles, no sin miles. No, si miles, desfiles de alfiles ágiles por los confines, confines fáciles, borajines de ideas en jardines, jardines. Para reflejar estos tiempos hostiles, inaprovechable como el coeficiente intelectual. Cuando Falsa Como la autojustificación de las mujeres de su propicho inmoral Por no sentirse malas personas Inconcebible Como sentirse sola al no tener persona querida Y no hay quien nos cuide mejor que nosotros mismos Eso es algo obvio Inservible Como el preguntar qué sentido tiene nuestra vida Cuando lógicamente cada uno tiene que encontrar el suyo propio Sentencia Un resultado de exceso de ambición Inconformismo de quien no tiene los pies en el suelo Y caba su, su, su propia tumba. Impotencia Porque que no existirá una ley que le quite el dinero dar a los pobres más, ya que ellos la dictan y el mundo se rumba, demasiado como el cambio que habría si cada apatía de no voto por un voto no cambiaría, optara por el voto el sistema quedaría roto, injustificado como las millones de personas muriendo de hambre y agonía, mientras cuatro gatos enterrados con joyería, joder no hay suficiente alboroto Irrelevante, como cada patriota que orgullo denota cuando lo que importa es orgullo pero el ser humano pero los motivos que pues agotan, ignorantes, como cuando pensamos que el enemigo que nos tiende la mano y no habrá que nos haga más daño Que quien, quien, quien calza tus botas Miles de misiles, con similes, no así miles no miles. Desfiles de alfines, ágiles por los confines no Fáciles, vorajines, de ideas en jardines, jardines Para reflejar estos tiempos hostiles Irónico, como que el mejor entendedor de las mujeres Es el que no las entiende Lógico, como que ser más duro no significa ser más duro con estas verde coherente como que el placer es un placer porque solo ocurre ocasionalmente urgente una segunda vida para practicar todo lo aprendido en esta reciente decente como la cualidad dejada atrás de esta sociedad de conciencia ausente Vas a una potente de forma permanente siente que es latente vamos siguiente cierto como que los principios ideales de los que tanto tú te sales son los valores que nos distinguen de los animales muerto como el que no los tiene y prefiere mejorar su aspecto porque se entretiene mientras tanto su alma se pudre y se muere mentirosas como las que dicen no hacer nada en tu cara ya, ya Y luego ven mil pollas empalmadas en el cha cha, -cha, -cha ¿eh? Babosas como los pavos comente de rabo Con la novia al lado dejan camuflados sus alas de buitraco Y cuando no estaba han por todas una y otra Estos tiempos hostiles Inagotable como el amor de una mujer Nunca deja de dar cariño al parecer Solo cambia el propietario Inaceptable como la mente de la gente Hoy en día Prefiere una maravillosa mentira una verdad incómoda a diario Durable como los 23 años Desde que vine a este mundo y sigo sin entenderlo Pero he entendido como mire de él ¿Cómo? Joder pues sin hacerlo Innegable como que por mucho que rías Siempre estarán por llegar tres por mucho que llores siempre estarán por llegar sonrisas para limar las presas. Positivo Como pensar que no hay días tristes tan solo días sin música y mal karma Negativo Como pensar que las sonrisas son meros espejismos del alma Admitido Como saber que hago rap de mierda no así prefiero hacer este rap de mierda Escuchándome solo amigos y con cero visitas en Youtube Antes que no hacer nada en la vida sin aspirar. De brazos cruzados como haces tú. Miles de misiles con sí miles, no sin miles. Desfiles de alfiles ágiles por los confines. Fáciles boragines, ideas en jardines para reflejar estos tiempos hostiles. Miles de misiles con similes sí no sin miles. Desfiles de alfiles ágiles por los confines. Fáciles boragines, ideas en jardines para reflejar estos tiempos hostiles.